¡Hola amantes del fútbol! Esto es Fifásticos al desnudo, donde desnudaremos al deporte. Y eso no tiene nada de malo. ¡Hola a todos los amantes del fútbol! Pues bien, este espacio, Fipásticos al Desnudo, vamos a hablar directamente al grano de fútbol, vamos a hablar de FIFA también. También vamos a hablar de chicas, que es lo que le gusta a todos en los programas de deportes, y también vamos a tener a los memes de la semana. Y bueno, los que no me conozcan, que no me han visto en torneos, hoy lo veo a 64, eh, conozco a Rubén desde, pues desde que era un, desde un que, puberto así, tenía 15, 15 años, años sí, sí yo le tenía que, que sacudir los mocos de la nariz. El primer... Los primeros dos torneos finales que llegó Cerecero a sí. un torneo, yo se los gané. Uno, uno, me acuerdo que en una remontada, ¿te acuerdas? Hasta, hasta la fecha les iba ganando torneos. De hecho, la semana pasada le acabo de ganar un. ¿Cuál? De hecho, ¿tú, ¿tú, ¿tú, ¿Cuál? Estás, estás, ¿Cómo se llama? <risa> te español, ¿verdad? Estoy ¿Por bien. <risa> no, no estás sangrando porque nah, la, estoy lo violé la semana pasada. No, estoy, estoy bien. este <risa> Sí me ganó, pero fue churro. Vamos a comprobarlo. Si quieres te reto ahorita, terminando, no, te reto, terminando te reto. los ¿verdad? programas, vamos ¿Te a estoy retando. Sí, ¿Va? Pero, programa un reto. Ah, sí un rato. va, ok. okay este... pues bien, vamos a hacer la noticia. Vamos a llegar al rincón, al fondo, donde está todo lo sucio del fútbol. Y no tiene nada de malo eso, eh. De, de desnudos. Va a haber desnudos a veces, pero. En YouTube se, todo se puede, está, no está censurado. Exactamente, así que, carajo. Podemos, podemos decir puto o, okay. o penes. No sé okay. Bueno, vamos a comenzar. <risa> Comenzamos. Hola, pues vamos a empezar con el primer partido de la jornada que fue el México contra. Ah, no, fue Guatemala contra México en la Copa Oro. ¿Y. ¿Sí lo viste? Sí. ¿Sí, <ríe> ¿Sí o no? <ríe> eh, me sigue ardiendo el estómago todavía como una úlcera cuando veo ese partido. De eh, verdad fue triste, nada de idea eh, futbolística, de los bienes esperados, muy verticales. Sí, como que México ahorita ya no juega nada, solo parecen como retrasados mentales jugando ahí a ver el Facebook, la neta, desde el 1960 adelante? O sea, yo, lo aburridísimo. A mí también me aburrió, estaba, yo también estaba, estaba nada más en el chat, en el celular. Lo que no me gustó mucho es lo de este Héctor Herrera, que piojo, ajá, es buenísimo el jugador, tal vez ahorita descansó mucho. ¿Cuánto tiene que descansó? Eh, no tiene, no. no tienes, No tienes, a ver, vamos a matarle. ver, déjatelo. <susurra> Héctor. Bueno, Héctor, ¿qué está? Es su mamá. Ah, no, ¿Dónde está. Dile, ¿Dale? dile Benji. Ah, Benji, que, que le puedo hablar de <risa> cero al rato, ¿no? Víctor Herrera es, es un jugador bueno, da buenos pasos, sí, no, toma, toma buenas decisiones. Ah, Frank es como Rivería, sí? No sé qué pasa con México, eh, la verdad. Estoy estoy, estoy en shock, es? shock, la verdad. Y también Miguel Herrera se tardó mucho en hacer el cambio. ¿Cuál fue el cambio que hizo? ¿Cómo, cómo se eh, llama? Fue, este, entró, entró este... Siempre quieren llegar con la misma jugada por la línea centro por la línea centro no hacen nada no hacen sí, matonas hacia atrás cuando juegan con selecciones grandes como que hay mérito como se lo que pasó ese... Ajá, como Pero... lo que pasó con Holanda yo veo presión ¿eh? yo veo mucha presión de qué de Herrera de, de, de se la transmitió el grupo como si fuera varicela seguramente sí todos se ven como troncos se ven como duros o sea no se ve que estén teniendo llegadas de de fútbol, entonces pues vamos, vamos a hacer las mejores jugadas, ¿no? Va, vamos con la... Mira, ay, ay, ay, ay, ¡Ay mamita <risa> No, cae ese y se le viene la noche Cae eh. ese y Miguel Herrera se hubiera puesto una soga al cuello Ya prácticamente lo hubieran... Se hubiera meado, Ajá. yo a ver, esa Mira, jugada... mira esa jugada Esa, ¿Qué fue, cerró, esa fue la guardado. jugada clave del partido Aquí cuando México hubiera anotado gol guardó, ver, guardó tenía que haber... Hasta parado la pelota no, para definir No, tenía que haber hecho un putazo ahí, ¡pum! Fue un punterazo, pero sin nada, galleta, no desayuno con, con es de Guatemala demás. por Dios estamos en la Copa Oro Se supone que México es el que tiene que pelear Ay, tampoco para asumias, ganarles ¿eh? <risa> bueno, perdón perdóname piojo también no los seres humanos eh <risa> no son no son de palo no son de palo no son... les pegó el el poste de Herrera mirar el... cuál en el poste que pegó ah, ahí y ese sí. no bajó la pelota sí, pero... ¿eh? bueno fiferos esto fue el partido de Guatemala contra México este ustedes qué opinan nosotros ya opinamos este dejen sus comentarios para poder interactuaste me has dicho no sí sí este hubo lágrimas sí no no ¿No? no tú tú estás tú estás pañal ahorita no tú estás <risa> Está bien eh Yo muy bien o sea, a ver qué <risa> <risa> pues, bueno mi pero estas son las noticias del tiempo extra que así ya llora y se va del Real Madrid al Porto y bueno el Manchester ya tiene un nuevo jugador Bastian <risa> Giovanni dos Santos deja Europa para irse al Galaxy Galaxy Oh, lo mejor del partido de Guatemala contra México me mochó hace rato Y puedes ser santería Paquita del barrio va a comer tacos a la taquería El Trompito Kalimba toca a fondo y deja la música Giovanni Dos Santos le manda un WhatsApp a Belinda y le dice, Te extraño Un gorila disfrazado de mujer gana Wimbledon Serena Williams, güey Serena Es una mujer Ay, perdón Pues bien, como muchos programas tienen lo bueno y lo sabroso y lo mejor de la semana y lo malo Nosotros también lo vamos a tener no queremos ser igual que los otros, así que. ¿Cuál cuál? cómo cómo lo vamos Se a va a llamar eh, lo bueno, lo no tan bueno y lo culero. <risa> bueno, vamos a empezar con lo bueno. Eh, Gana Trinidad y Tobago, Guatemala. Ah, qué padre. Lo más bueno también rescatable de la semana, los medallistas olímpicos. ¿Quiénes fueron? Eh, Rome Pacheco, este Paola, también Espinosa, la de los que los clavados. Y este todo el equipo de Nado Sincronizado, las chavitas de ahí. Un fuerte abrazo. Felicidades. Eh, bueno, pues en lo no tan bueno, eh, Dos Santos tira la carrera a la basura, tira la toalla y se va a Estados Unidos a quemar las naves. Y a hacerse millonario, ¿no? De camino. Pues sí, se, yo creo que se llevó una gran tajada. No sé, le ¿7 ¿Sí? millones al año? ¿Sí? Chicharo, no te sí. vayas a ir por el amor de Doys. Ok, lo otro que no tan bueno es... Eh, es perse a Turquía, ¿no? Uy, también. Van oye, a Turquía, no manches, Ay, cabrón, se acabó también. Va a morir ahí y este y Estados Unidos ganó sus dos partidos. Eh, es uno, es, uno, es uno. Pues es bueno para ellos, para nosotros, ¿no? Trump, Donald Trump. En lo, en lo culero, este, pues va, ¿cómo se llama? Pues es de que Giovanni se fue al Galaxy, ¿no? ¿Pero por qué? No te digas pues, malo, pero no es ¿cómo? culero. Bueno, es culero para el señor Donald Trump, este, hay otro mexicano violador en el fútbol. <risa> no, pero ese no es, 12. ese es Kalimba, no es, ese es Giovanni. ¿Tú, tú, Kalimba fue ¿tú al fútbol y Memocho hace rapa. Eso está culerísimo, perdió toda la actitud, <risa> perdió toda la magia que yo Siempre, me lo, siempre que decía Memochoa, en, en mi mente se veía como un este, bopatiño así se veía. <risa> y cuando vi el partido, cuando lo vi, dije... ¿Ah? Es un pelón sí, me dio cualquiera. Un shock, Es sí. un pelón cualquiera. Tal vez se lo pidió su... ¿Su novia? Su novia, sí. O su novio. O su novio. O su hijo. <risa> <risa> su hijo <risa> o su amante. Y queremos agradecer a nuestros patrocinadores de este programa. Eh, Erdes Bajo en Sodio, Gracias. Es el mejor juego de verduras, ¿no? De... Sabe riquísimo. Eh, con clamato, sabe delicioso. A mí me da asco, pero pruébenlo. Pues bien, hemos llegado al final, a la recta final de Fifásticos al Desnudo. Gracias a todos por acompañarnos. Eh, no sin antes eh, dejarles aquí un pequeño video de nuestra reta. Y ahorita la vamos a jugar. Este, en backstage. Uh -huh. Este, porque tú me lo prometiste, me viste a los ojos, me miraste. Y me. ¿Me resiste, miraste? ¿Me miraste? <risa> me, me miraste. Hijo, <risa> me, me, me miraste. <risa> no, dije, me miraste. <risa> <risa> Y me dijiste que jugabas contra mí que eras mejor que yo, me así viestes, que, vamos a dejarlo ahí Me de miraste, y me prometiste <ríe> Ay, no, <¡Enana>, no! <ríe> idea, cabrón wow. los ojos, cabrón eso, güey, <ríe> mi defensa no ¡Golazo, mi defensa, cabrón! ¿No saltó? ¿No saltó? ¿En serio? No me veas, cabrón Esa pendejada no tenía, no mira ¿Qué centro, güey? ¿Qué centro? Se quedó como pendejo Vamos a ser huidoso, de estos centros, eh A tu madre ¡Gala, ¡Vamos por más, vamos por más! Vean qué delicia, exquisitez Ronaldo siempre en la jugada uno de los pretextos de FIFA no sirve el control. No, no, no. No, no, no. Rebotera de mierda. No, Esa es una pendejada, cabrón. No, cabrón. Sí, no ¡gale, te gale, me no, no, no, se gale, nada, no, Primer partido de Fifásticos al desnudo. Vamos bueno, a dejarlo ahí para pues el Gracias por ver este, este programa. El primer programa de Fifásticos al Desnudo. Que no es este. ¿Cómo era? No, no tiene nada de malo. Ah, no tiene nada malo. Este... Y este. Pues dejen sus comentarios ahí abajo. Eh, opinen de los partidos. De... te gustó, suscríbete. Y si no te gustó. Te reto a que te suscribas, cabrón. Pues bien, hemos llegado al final. Eh, gracias por vernos. Gracias a todos. Ha sido increíble. Primer episodio de Fifásticos al Desnudo. Yo soy Cerecero. Yo soy Lovera64. Y recuerden los fiferos. México jugando de la chingada. FIFA la vida. vida.